Haz todo conmigo. Cocina conmigo. Viaja conmigo. Crea conmigo. Estudia conmigo. Todo conmigo. El guiso de caballa. Hola muchachos. Hoy vamos a preparar el guiso de caballa. Un tipo de pescado. Vamos a preparar el nabo. Aquí en la ciudad donde yo vivo solo venden este tipo de nabo, creo que de Suecia. Pero en la otra ciudad o las, las otras ciudades puede conseguir un nabo como asiático color más blanco y verde y larga eso es como amarillo es muy duro preparar la cebolla y ya tengo kimchi y ajo picado Cebolla larga. Sí. Ya. Yeah. Pon. Pon yeah. el nabo abajo voy a llenar con el nabo después cebolla y kimchi, ajo picado es con el lado un poco de un poco de agua y voy a poner la caballa o sea, algo así si es un pescado fresco mejor que poner ahora pero como eso es ya cocido, voy a poner en la última, para que no se dañe la figura, forma. Vamos a cocer las verduras por un rato. Bueno, ahora voy a poner los ingredientes, las salsas una cucharada de aceite de sésamo, una cucharada de salsa de suya dos cucharadas de polvo de ají Media cucharada de azúcar, ahora voy a poner el pescado. cebolla larga, un poco de polvo de jengibre y yo creo que ya vamos a vamos a cocinar así por 10 minutos mmm, uh -huh. guayalico casi, casi Ya, lista. ¿Cómo te parece? El guiso de la caballa con el kimchi. Como siempre, voy a comer con arroz y cebolla. Te muestro cómo es: así arroz y el pescado y un poco de